Armario de exterior Terry Terrigine 368 de 3 estantes. Si necesitas más espacio extra de almacenaje en casa, y estás buscando un armario para el trastero, el garaje o la terraza, este es el que buscas. Tiene una relación calidad-precio majísima. Está fabricado en una resina muy resistente. Diseñado con 4 estantes fijos. Soporte máximo por estante de 10 kilos distribuidos uniformemente. Apertura fácil y cómoda, y cierre seguro. Las puertas se abren 180 grados. Cierre a prueba de viento con un candado. Candado no incluido. Un producto que respeta el medio ambiente. El 92% de este producto está hecho de plástico reciclado, se limpia fácil y sirve tanto para interiores, como para instalarlo en una terraza o jardín. Pensado para resolver problemas de organización del espacio. Armario Terry de Ratán un armario de dos puertas con tres estantes internos, fabricados horizontalmente y ajustables en altura. El efecto ratán de la superficie exterior de las puertas, confiere un diseño moderno y adaptable a los muebles de jardín. Con cierre seguro, las puertas se abren 180 grados. Este es un producto ecofriendly y es que se fabrica a partir de plástico reciclado. Arcón exterior Keter Confi, en color marrón, el más comprado de los muebles de exterior es el Arcón Keter Confi, soporta hasta 220 kilos en su tapa, por lo que podemos sentarnos sin problema sobre él. Esta es una solución de almacenamiento multipropósito, con capacidad de 270 litros, perfecto para almacenar productos de hogar, piscina y jardín. Está hecha de una resina resistente a la intemperie en cualquier clima, no necesita mantenimiento.